qué onda es, amigos de YouTube. Este ahorita va a venir bueno como a las seis va a venir mi compa Eduardo y y vamos a bueno, le voy a ayudar a, a grabar un video para, para su TikTok que va a empezar desde ahora. Amigos, amigos, amigos, amigos, panas, panas. Él es mi mero camarada, entonces, con el único amigo que me quedé, todavía lo sigo viendo. Tengo otros amigos desde el Kinder pero a ellos casi no los veo pero aún así los sigo considerando mis amigos Pero en esta ocasión mi, mi compa Eduardo Ha estado eh, en las balas y las manos conmigo Entonces quiero hacer quiero hacerle ese gran parote Otra cosa que les quería decir este... hoy estoy grabando un video de, de las cosas que quizá normalmente hago todos los días y espero que les guste porque bueno esto de ayudar a mi compadrono fue por apenas me lo dijo tiene como dos horas que me lo dijo y le voy a llegar a las seis de la tarde y ahorita fui a comer pero vine a mi casa para que me lavara los dientes y después de ahí voy a, a irme a a trabajar ah, pero antes igual tengo que darles a tengo que pasar a dejarles de, de comer a mis perros son como los seres humanos bueno son seres humanos, son seres humanos pero como se ha escuchado que, que el perro es el mejor amigo del hombre entonces el perro es como un hermano otro integrante de la familia algunos centímetros más tarde... Cuando no tarda en llegar mi compa Eduardo. Dice, me acaba de mandar un mensaje que... que llega en... Bueno, que sale de su casa en, en... cuatro minutos. Entonces, vamos a esperarlo. Y a lo mejor, ahorita hacemos un video para el canal. Así ya tenemos más contenido. ...y para que puedan disfrutar más de nosotros. Amigos, se me olvida que tengo que escombrar... ...para que mi copa... ...ya... ...ya nacido volada, porque... ...son las... 6.20 ...y aquí lo que llega... ...ya... ...ya va a ser noche. Así cuando llegue a su casa no tenga que, que salir muy tarde de aquí de mi casa Si no, pues ya lo, tengo, ya lo tendría que acompañar Y síganos para más Comenten en la caja de descripción de si soy bueno para, para esto o, o la verdad, soy muy terrible para el blog o, o ahí más o menos digan en los comentarios y ahorita le voy a, le voy a decir a mi compa que me, que, que me diga si soy bueno o no en esto del de blog ¿Listo? sí ¿no? ¿Sí? ¿O bueno, así bueno, Yo voy a contar tres, güey Ajá Escúchame Yo te voy a decir Una, dos, tres Cuando diga tres Yo voy a tocar el de este No muevas la cocina La dejas así cuantas en tu mente, después de que yo diga 3, cuantas en tu mente, 3, como cuantas para que no se sientan seguidos, si me entiendes, digo 1, 2, 3, le pucho, después de cuantas en tu mente, como ver así, pero no tan fuerte, así así no, ¿Ya dijiste tres? No a a <ríe> que que ¿Así? No a a ¡Oh! Va. A ver. ¡Qué buen actor soy! <ríe> Ajá. ¿Listo? Ahora me voy a correr allá Ajá. Bueno amigos Fue todo por Por el día Y yo Espero que les haya gustado este video Denle like Y Comenten si soy un buen, un buen amigo O no Entonces este más nada que decir. Hasta luego. Buenas noches. Chao.